Y ya estamos una vez más reunidos aquí en este curso completo sobre las nuevas actualizaciones que tiene Photoshop. En su versión 2019, bienvenidos. Al abrir Photoshop te vas a encontrar con esta pantalla de bienvenida. Lo primero que realza la vista es esta visita guiada, que es un pequeño tutorial de donde te explica qué es Photoshop y para qué sirve. Para los nuevos usuarios esto realmente es espectacular. Accede a él en cualquier momento para conocer las nuevas funciones y conectarse con el contenido de aprendizaje. Asimismo, los documentos que están abiertos puedes acceder de manera directa con un clic. En la parte izquierda tienes la opción de formación que puedes tomar videos tutoriales de Adobe de manera directa y en línea. La herramienta Marco te permite enmascarar de manera muy fácil las imágenes. Te vas a ir al panel de capas. En la primera tengo un texto y en la segunda una imagen. Sobre la capa de texto damos clic derecho y ponemos convertir en marco. Damos clic en ok. Y aquí tenemos la primera opción, la segunda opción es colocar una imagen y presionar en el teclado la tecla K que es la que tienes la herramienta de marco Con clic y arrastrar automáticamente va a enmascarar esa imagen La otra forma también para trabajar se encuentra dentro de esta misma herramienta pero sería el marco elíptico Con clic y arrastrar vas a crear ahora un marco elíptico si quieres cambiar una imagen que ya está incrustada o colocada dentro del documento, te vas al archivo y puedes elegir cualquiera de las dos formas, colocar elemento incrustado o enlazado. Eliges la imagen que quieres colocar, das clic en OK o clic en Colocar y ahí la tienes. Para seleccionar el marco tienes dos formas, la primera forma es seleccionar de manera directa en el documento y la otra forma es seleccionarlo de manera directa en el panel de capas. El nuevo diseño de relleno según el contenido tiene funciones de Adobe Sensei. Eso significa que Photoshop trabaja con inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer en esta imagen? Vamos a crear un marco de selección sobre la señorita y la idea es borrarla. Te vas a edición y tienes esta opción nueva, relleno según el contenido. Esperas unos segundos y Adobe va a hacer su trabajo. El nuevo modo multideshacer, desde ahora puedes presionar CTRL Z las veces que sean necesarias. Me voy al panel de ventana y voy a colocar historia. En este momento voy a presionar CTRL Z en una PC. O comando Z en una Mac y puedes regresar las veces que sean necesarias aquí realmente se pasaron en esta versión el punto de referencia viene oculto eso te permite mover los objetos de manera fácilmente vamos a colocar control t en la capa seleccionada y aquí lo tienes das un clic ahí tienes el famoso punto de referencia o el famoso punto pivo en esta versión tienes una mejora muy significativa para seleccionar texto antes tenías que irte a la herramienta de texto y con clic y arrastrar lo seleccionabas. ahora simplemente con la herramienta de mover das doble clic y ahí lo tienes la transformación de objetos en photoshop cada vez es más sencilla voy a presionar control t sobre la capa de texto y en este momento la voy a reducir de manera proporcional en la versión anterior hasta la 2018 debías presionar la tecla de shift para reducir o ampliar en proporción desde esta versión ya no lo necesitas y si presionas la tecla de shift en cambio vas a distorsionar esa capa o esa imagen desde esta versión activaron la función bloqueo de espacio de trabajo eso qué significa que hasta la versión 2018 tranquilamente puedes convertir cualquier ventana en flotante desde esta versión te vas a ventana, espacio de trabajo y pones bloquear espacio de trabajo. Ya no puedes convertir ninguna ventana en flotante. Hasta que por fin Adobe se apiadó de nosotros y nos regalaron esta previsualización de modos de fusión. Te vas al panel de capas, pones normal y empiezas a bajar por cada uno de los modos de fusión y tienes esto que es una verdadera maravilla digital. El modo de simetría apareció en la versión 2018 y en esta versión le hicieron una mejora bastante significante. Vas a seleccionar el pincel, en la parte superior vamos a dar un clic donde está esta mariposita y activaremos la opción de mandala. Vamos a dejar la simetría mandala que viene por defecto, daremos clic en OK y aceptaremos los cambios. Con el pincel seleccionado puedes tranquilamente crear mandalas solamente con clic y arrastrar. En esta versión incorporaron la rueda de color, donde se encuentra en el menú color más opciones y tenemos rueda de colores ahora tranquilamente puedes seleccionar cualquier tipo de color de una manera directa simplemente dando un clic, la función alinear desde ahora puedes distribuir el espaciado entre objetos seleccionar las capas, te vas al menú capa, distribuir y lo nuevo que tienes aquí es de manera horizontal y de manera vertical las operaciones numéricas sencillas ya se incorporaron desde esta versión por ponerte un ejemplo nos vamos al menú imagen ponemos tamaño de imagen, en anchura tranquilamente podemos sumar, restar, dividir o multiplicar desde esta versión se aumentó la posibilidad de ver nombres largos en las capas me voy al panel de capas y si te fijas muy bien tienes el inicio y el final de la capa en la mitad tienes tres puntos pero si te posas sobre la capa te va a salir ese mensaje de información a medida que van mejorando el programa y van aumentando las resoluciones de los programas Desde esta versión se aumentó una opción muy buena para agrandar el tamaño de la fuente Te vas a Photoshop, Preferencias e Interfaz Si estás en PC te vas a Edición, Preferencias, Interfaz Lo nuevo que pusieron aquí es esta opción Escalar IU de la fuente Y esto va a ser posible cada vez que se reinicie Photoshop y damos clic en OK desde ahora podemos aprobar automáticamente cualquier cambio. Voy a poner control T en la imagen, la voy a hacer un poco más pequeña y la voy a rotar. Antes para aprobar el cambio tienes que presionar la tecla de enter o dar aquí clic en el visto. Desde ahora simplemente vas a la capa y das un clic. Anhelo de todo corazón que este curso haya sido de tu total satisfacción. Déjanos tu comentario, suscríbete hoy mismo a mi canal y nos estaremos viendo muy pronto. Cuídate muchísimo. Gracias.